Hola a todos, bienvenidos a este video número uno de cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza. Yo soy Gloria Morioli, miembro del equipo docente. En este primer video a plantear cinco preguntas sobre el curso de escritura en el plan de formación docente. Primera pregunta, ¿por qué a este curso lo hemos titulado así? Se titula ¿Cómo escribimos el trabajo final? porque hemos pensado que, en realidad, uno nunca escribe solo. Uno escribe habitado por las voces de aquellos a quienes leyó, de los autores y las autoras que han significado algo fuerte en su carrera, pero también escribimos desde las experiencias con nuestros estudiantes, desde las experiencias con los pacientes, de manera que en realidad uno nunca escribe solo, pero además en este curso vamos a alentar la toma de la palabra con los compañeros, con los compañeros que nos ayudan a pensar cómo hacemos este tránsito de salud a enseñanza. El discurso es la condición esencial del conocimiento, el proceso mediante el cual la experiencia se transforma en conocimiento. Dicen. Holiday y Martin. Nos interesa la toma de, de la palabra, nos interesa el discurso en este entre salud y enseñanza, porque eso que tenés, eso que sabés, eso que aprendiste dando clase y que aprendiste con los pacientes, va a ser un insumo fuerte para tu escritura. El trabajo final va a recuperar fuertemente las experiencias. Esas experiencias que se van a hacer palabra y que por lo tanto van a adquirir un plus de organización y de sentido. Segunda pregunta, ¿qué historia personal tenemos con la escritura? A veces tenemos historias eh, duras, a veces historias felices. En este caso, Federico Janmer, un escritor, narrador de la provincia de Buenos Aires, que en su novela Papá dice refiriéndose a su padre, me acuerdo de lo difícil que me resultaba conversar con aquel hombre silencioso, al que amaba tan profundamente. Me acuerdo sobre todo de los cuantiosos esfuerzos que tenía que hacer para arrancarle unas pocas palabras o alguna sonrisa enorme. Lo hemos tomado de Jean marc porque es un caso flagrante de quien, parte de una situación disfórica, de una dificultad de no poder comunicarse con su padre para desde allí transformar su historia con la escritura y termina, bueno, siendo novelista, ¿no? Y vos, ¿qué historia tenés con la escritura? En el ámbito de la escritura, ¿cuáles son tus pros y cuáles son tus contras? ¿Con qué cosas contás en términos de capital y con qué cosas contás? Contás con obstáculos a sortear, cómo te pensás escribiendo, qué cosas te dan trabajo, en qué cosas crees que nos vamos a tener que apoyar mutuamente y cuáles son las que te salen bien de entrada. Esto es importante planteárselo para que uno no piense que se trata de un curso de escritura, sino de algo que vos tenés que vivir como propio y que te tiene que ayudar a escribir cada vez mejor. Cuatro, cómo incide la escritura en nuestra formación, nuestro trabajo y nuestra carrera. La escritura en el caso de los docentes y de los docentes de la universidad pública tiene un poder inmenso, no sólo porque a través de la escritura damos cuenta de lo que vamos aprendiendo, sino también porque la escritura nos sirve para enseñar a nuestros alumnos. La escritura nos sirve para avanzar en la carrera. Y a vos, ¿cómo te incide la escritura y para qué te sirve? mira lo que dice es este fragmento de un poeta argentino, Roberto Juarrós. El gesto de la mano cuando intenta escribir crea a veces el pensar. Crea la imagen que después mueve la mano. A medida que pensás y que escribís, hay un plus de conocimiento sobre eso que vos ya sabías. Hay una dimensión epistémica de la escritura. Quinta y última pregunta. ¿Por qué nos conviene seguir mejorando la escritura? La escritura uh, es absolutamente... inclusive para la gente que se dedica a eso. Mira este borrador de Oscar Wilde en... Su comedia La importancia de llamarse Ernesto escribe, reescribe, tacha, modifica, cambia el lugar, edita, diríamos. Esto es escribir. Escribir es reescribir. Escribir es tomar lo que uno ya sabe para darle otra organización. Pero hay que darle una organización siempre pensando qué te conviene, a dónde va destinado ese texto, quiénes son los que te van a leer. Muchas gracias.